Soy tu ángel de la guarda. Te sientes como un niño, perdido, pero como a un niño, te guiaré y conduciré hacia el mejor camino para ti. Desde que somos niños, se nos ha enseñado, y entrenado, para pensar que debemos preocuparnos en cuidar, obsesionarnos con la idea de ser responsables. Pero hay formas más elevadas de cuidar nuestras formas, y mostrar compasión, ser responsables. Cuando te preocupas, sencillamente estás haciendo girar tus ruedas proyectando energía negativa hacia el universo. Deja volar tu imaginación, sueña con el amor, toma tranquilo tus decisiones, que harás lo mejor. Libérate de todo tipo de preocupaciones. Es tan fácil llegar a liberarnos de preocupaciones. ¿Cómo puedo hacer eso? Te preguntas. ¿Qué es eso que no quiero ver que suceda en mi futuro? ¿Te preocupas por no poder pagar las cuentas, por ejemplo? Y entonces desperdicias gran parte de tu apreciada vida con ese estado de ánimo. Y entonces, te estás centrando en lo que tú no quieres que suceda, creando un campo magnético que actúa como señal para atraer lo que no quieres que te pase. Tus pensamientos positivos traen mucha mayor influencia en tu vida. Así que en lugar de preocuparte, cuando te sorprendas preocupándote, detente, respira, y toma un tiempo para pensar. No obstante cuanto más productivo es simplemente decir una breve oración. Querido ángel mío que te haces cargo de todos mis asuntos, sabes que tengo algo preciso para pagar aquí y no estoy seguro de cómo voy a hacerlo. Por favor, guíame, Proporcioname los recursos, y yo aprenderé las lecciones que necesito aprender con facilidad. Gracias. Amén. Entonces, agradece la abundancia que viene en camino. Sustituyes todo pensamiento preocupante con una sensación de paz. Porque sabes que estaré a tu lado. Que acudiré a tu llamado. Cuando sueltes tú mismo a las preocupaciones, las obligaciones falsas, dejes de obsesionarte, permitirás que Dios obre en tu vida a través de mí. Permitirás que te guíe con gracia y facilidad. Así dejarás que tu vida se mueva de acuerdo en coordinación con todo el universo.